Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a, en este caso, eh, quitar el código de seguridad de su iPad, okay, de su dispositivo de iOS en el caso tal de que se les haya olvidado la contraseña, el código y por alguna razón no pueden volver a activarlo super fácil y super sencillo, así que sin más, comencemos bueno chicos, para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado Tino share for You Key para iOS El cual está en la descripción del video, lo descargan, lo instalan y ejecutan este programa como administrador Después de registrar la licencia Ahora, aquí tenemos varias opciones, podemos omitir el MDM Podemos quitar el tiempo en pantalla Podemos en este caso eliminar nuestra cuenta de Apple Pero la opción que nos interesa es la del desbloqueo Le damos en iniciar Aquí, bueno, conectamos el dispositivo Le damos clic en iniciar y como se pueden dar cuenta cuando le acá como bueno tenemos un problema con el desbloqueo Tenemos que seleccionar el apartado de iPad y seguir estos pasos para colocar nuestro iPad en el modo recuperación Simplemente tenemos que presionar el botón de inicio y el botón de encendido y apagado al mismo tiempo Hasta que en este caso aparezca lo que viene siendo el logo de iTunes o el logo de la computadora esto es muy importante, obviamente el dispositivo tiene que estar conectado a la computadora con el cable USB para que, bueno, sea detectado y se pueda colocar en el modo recuperación. Una vez que nosotros estemos en el modo recuperación, que vuelvo y repito, en este caso es porque tenemos un iPad con el botón, pero si ya se trata de un iPhone, bueno, ya sería cuestión de, bueno, acá en el programa seleccionar el dispositivo que tengamos para poder obtener la configuración respectiva. Pero el caso, presionamos los botones físicos, con el iPad conectado a la computadora hasta que inicie el logo de iTunes cuando ya tengamos esa pantalla ya podemos continuar con el proceso ya que automáticamente va a detectar el dispositivo conectado le damos clic en descargar para que descargue la última versión del sistema operativo compatible y una vez que descarguemos este sistema operativo ok, ya pues sería cuestión de esperar a que se descargue Recuerden que acá lo que hace el programa Es descargar la última versión Compatible Para poder hacer una restauración Quiere decir que Vamos a perder toda la información Pero si previamente Habíamos hecho una copia de seguridad La vamos a poder recuperar Sin ningún problema Por aparte Opcional Una vez hayamos descargado En este caso El sistema operativo Le damos clic al botón azul Ok, Ya acá lo que se va a encargar el programa es de quitar el código de seguridad Va a verificar el software, lo va a descomprimir para iniciar pues el proceso de restauración Recuerden que este proceso tarda un par de minutos Entonces sería cuestión de esperar a que finalice Cuando el proceso finalice vamos a tener esta pantalla Ya podemos incluso cerrar el programa sin ningún inconveniente Y nos podemos ir al dispositivo para poder finalizar la configuración, pero ya está todo listo realmente. Ya después de que se haya finalizado el proceso, lo que tenemos que hacer es desbloquear el dispositivo y configurar absolutamente todo, tal es el caso del idioma, tal es el caso del país donde nos encontremos y bueno, aquí hacemos la configuración manual, tenemos que conectarnos primero a una red Wi-Fi y una vez que nosotros nos conectemos a la red Wi-Fi, el dispositivo se va a intentar de eh, activar, entonces, bueno, aquí simplemente esperamos a que se active, le damos en siguiente, aquí se va a tratar de activar, obviamente va a detectar nuestra cuenta de iCloud que teníamos anteriormente, entonces, evidentemente tenemos que colocar la cuenta con la respectiva contraseña, y bueno, esperamos a que en este caso detecte la información, y como se pueden dar cuenta, ya nos da... La opción de configurar los datos y la privacidad. Y aquí podemos crear un código nuevo. Recuerden que este código debe ser fácil de recordar para nosotros, pero difícil de adivinar para los demás. Recuerden que, bueno, esta es una configuración de ejemplo. Ustedes colocan pues ya un código, digamos, más complicado. Y bueno, aquí podemos restaurar una copia de seguridad que es recomendable si quieren recuperar la información. Y bueno, aquí ya luego podemos configurar o el mismo Apple ID o cualquier otro Apple ID. En ese caso, yo voy a omitir este proceso. Le voy a dar acá y le voy a dar a que lo voy a agregar, bueno, ya más adelante. ¿okay? No voy a usar Apple ID de momento, pero recuerden que es recomendable que ustedes ya activen eh, su iPad con su Apple ID. ¿okay? Entonces aceptamos los términos. Le damos en continuar. Aquí podemos mantener las actualizaciones activas El tiempo en pantalla yo generalmente no lo configuro Aquí pueden decidir si van a eh, compartir lo que viene siendo el análisis con los desarrolladores o no Y bueno, aquí nos explican un poquito de las funciones que trae el sistema del iPad Le damos clic en empezar y listo, ya podemos bloquearla Y cuando la desbloqueemos